Yeah, yeah En efecto yeah. Tú no podrías entenderme, yo tampoco lo hago Tres años de conocerme y aún impredecibles ratos Pide lo que quieras, que lo pago en corto Que al final me cuesta más pagar todos los platos rotos Vivo en un loop. Como vinilo rayado o peli de Tony Scott Escuchando Rolling Stones con mis hermanos Stoned porque todo el día rolling Cuidándonos del amor y de la poli Dressing Tommy Por mucho que pega no caigo Salado pero ya cerraron heridas que traigo Paranoias de noche porque te tengo en mis manos Pero eres arena y estoy apretando Whole life looking for something to die for Niño, yeah I'm going psycho con no like, so. Voy, siempre fresco como momento lado. Estoy perdiendo el tiempo, otro momento en vano. Es triste no poder tocarlo y, como ojos viejos, duele enfocarlo. Pero si sí supo en un futuro por la banda, a los Roberto Carlos. No hay unos otros, quiere mi cabeza en su mesa, yo la de ella en mi hombro. Te quiere la mía adentro, pero al mismo tiempo me quiere fuera de su vida porque dice que su chocho es mío, pero su cora es de otro. ¿Recuerdas cuando me veías con esa cara de que todo iba mal y no nos salía nada? Pues ha pasado el tiempo y todo sigue igual, incluso está peor. Antes al menos tenía tu cara Te mostré mi lado blando Como tortuga Puro como el concreto Pero en mí dejaste huella Recuerdo pasabas horas Eligiendo la ropa Y no sabías que lo que yo quería Era verte sin ella Tú y yo Ya no se escribe con la misma pluma el solo pensarte a bruma. Aún así te buscaré Entre las olas Y la espuma el adiós Si no puedes Quiero que mañana lo intentes de nuevo Lo intentes de nuevo Aún así te buscaré Entre las olas la espuma El adiós duele Deja que vuelas, tú ya no me quieres Mi buena suerte no es tan buena Vivo con un gato negro Digo tu nombre y me rompo Como Lord Baldomero Nero Focus tanto peros Que se creen los más raperos Tú con tu team jugando ratonero Y bando cero Yeah. Tus ojos son tuas. Por la forma en la que últimamente actúas Pero acostumbrado, lo normal es que huyan Por aquí han pasado tantos como el paso Shibuya Éramos los niños de la cantera Soñando con jugar algún día en primera Salir en portada, vender camisetas Sueños ilusos, filosofía de banqueta Me pregunto todos esos recuerdos ¿Dónde se quedan? Experiencias dejaron huellas No sé si te acuerdas de esa noche en carretera Sin un peso en la cartera Novatos estaban apuntando directo a la arteria Mi hermanito salir de esas, te lo juro, no cualquiera Niño, busca algo que vaya de Jardinero, dijeron dejar la música, nada más dejar dinero. Pero, miro pa'l cielo, tiro y acierto. Son chicos hambrientos buscando un 5%. Buscando madera para alejar tus mentiras pa' no volver a tocar fondo pero si sí tus caderas recuerdo la adicción al casino que tenía la abuela es la mejor forma de explicar que es algo que llevo en las venas fue un año donde me sobraba el miedo soy como un guardia de un par del centro siempre saqueando pedos tus cuchillos en la espalda una operación encubierto si me olvidas en vida imagínate cuando esté muerto ey. todo sigue igual que siempre por aquí yeah. de igual sigue es un Yeah. me verás buscando por la street no porque en un par de casas Tú y yo, ya no se escribe con la misma pluma El solo pensar te abruma Aún si te buscaré, entre las olas y la espuma El avión suena deja que vayas si Tú ya no me quieres, que buscarte si te pierdes Quiero que me quieras si no puedes Quiero que mañana lo intentes no nuevo desde nuevo, aún así te buscaré de las olas yeah. y la espuma El adiós duele, deja que vuelas. Tú ya no me quieres Tengo mucha fuerza, muy poco aguante La luna llena y mi cora, cuarto menguante me Voy al borde del colapso, perdiendo el tiempo pensando En que no puedo seguir perdiendo el tiempo en pensar, Te corrijo Puedo seguir perdiendo, ahora quiero cero. Si no estoy hablando de un empate, quiero hacerlo con mis perros. Seguir fresco si tu arde. Te dejo un último, te quiero, pero creo ya es demasiado tarde. Yeah, yeah, en yeah. efecto.